Hola a todos, me llamo Cristina Vigüidal, tengo 11 años y vivo en Murcia, eh, pero nací en Cataluña eh, y me vine aquí a los 4 años eh, debido a motivos familiares. Me ha sido muy afectada porque no he podido ver a mis amigos en mucho tiempo eh, y tampoco he podido eh, estar en los Scouts, que es una cosa que a mí me encanta. Eh, antes yo eh, salía eh, los sábados eh, afuera a mi casa y digo, jolín, es verdad que hay estar COVID y no podemos ir. Entonces, pues me ponía triste porque era algo que me encantaba los scouts. Mm, pues eh, yo creo que ha afectado a todos. Eh, las clases presenciales son muchísimo mejor que en las clases virtuales. Eh, obviamente no es lo mismo porque en las clases presenciales das más atención que en las, eh, las virtuales. Pues una cosa que he echado mucho de menos ha sido a mis compañeros del colegio eh, también poder hacer trabajos y muchísimas actividades que hacíamos antes en el colegio. Y de los scouts he echado muchísimo de menos a, a los scouters, al, a mis compañeros, a um, las acampadas... Y una cosa que no hemos podido hacer este año ha sido el campamento de verano, que el año pasado fue mi primer campamento y es una cosa que nunca voy a olvidar. A mí me gustaría de ser de mayor bióloga porque los scouts eh, me han marcado tanto como familia como naturaleza. Eh, a mí me encanta... Eh, pasar rato en la naturaleza y conectar con ella y ver a, y he descubierto un montón de cosas nuevas y plantas y de eso y a mí descubrir cosas nuevas me encanta. Eh, una esperanza que tengo es que podamos, eh, lo que es decir, superar el COVID y que todo vuelva a la normalidad como antes.